¿Qué tal? ¿Cómo estás? Otra entrega de ¿Qué no es coaching? Esto es para aquellas personas que no hayan tenido todavía una conversación de coaching o una experiencia en una sesión o una conversación de coaching y comienzo por lo menos con algunas cosas de lo que no es como para empezar a dejar en claro de qué se trata esta disciplina y esta metodología de trabajo, ¿sí? Entonces en esta tercera entrega, en este tercer video y posteo por, en texto también, en formato de texto eh, dentro de mi usuario de coaching CoachingConu y la plataforma Patreon.com, es que no es coaching, no es un espacio para dar y recibir consejos. Cuando digo esto es, nosotros como coaches no damos consejos. Eh, una de las razones fundamentales por las que no damos consejos es porque no tenemos un juicio de valor sobre lo que estás haciendo. No, no pongo mis propias expectativas sobre tu forma de hacer, tu forma de pensar, tu forma de proceder no pongo mis propios juicios al momento de yo escucharte y eh, atenderte profesionalmente como coach en, en el tema que traes y que querés abordar y querés cambiar, mejorar o superar incluso con algún inconveniente que te puede estar surgiendo en este momento. Entonces, ¿qué no es? No es un espacio para dar consejos y tampoco para recibirlos ni vos ni yo, digamos, ¿no? Yo lo, básicamente... Oh, lo que hacemos en una sesión de coaching es, a través de una conversación que vamos a tener, vos vas a ir comentando, hablando sobre lo que te pasa sobre ese tema en particular y yo desde una, desde una escucha muy activa y muy atenta, voy a estar observando quién sos vos en, en, en esa situación. ¿sí? Yo no voy a juzgar quién sos, simplemente a través de esa observación te voy a llevar a través de preguntas a reflexionar sobre quién sos vos. ¿Y qué tanto te sirve esa forma de ser vos, tuya eh, en, esta, en esa situación? Entonces, Pero no es un consejo. Yo no te voy a decir qué hacer y qué no hacer. Porque en esto, en el qué hacer y qué no hacer, eh, está eh, intrínsecamente conectado con un juicio de valor. ¿ves? No, no hagas esto porque tal cosa es mejor. Digamos, yo no sé lo que puede ser hacer mejor para vos. Lo que voy a hacer es que vos decidas cuál es tu mejor... Postura, ¿Cuál es tu mejor pensamiento, tu mejor mirada, tu mejor posición ante esa situación? Y desde ahí, ¿sí? Comenzar a construir un futuro, ¿sí? Entonces, la idea es, en esta entrega, que no es coaching? No es un espacio donde damos consejos a nuestros clientes, a nuestros coachee, así le decimos a los clientes, y no recibirás ni recibiré consejos al respecto. ¿sí? Eh, así que espero que te haya servido para ir aclarando un poco de, de qué se trata eh, el coaching, cómo se trabaja eh, la metodología, cuál es la metodología de coaching en una conversación de coaching y cómo es esta disciplina, no para aquellos, vuelvo a repetir, que todavía no hayan tenido una experiencia de una conversación de coaching, con lo cual te invito a que la tengas, eh, empodera a las personas y los ayuda a construir un futuro mejor. Así que bueno, espero que este video te haya gustado y te haya servido para entender un poquito más qué no es coaching. Hasta luego.